Muy buenas a todos, gente de YouTube Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Bienvenidos a Far Cry 6 Aquí lo tenemos, lo traemos al canal Estaba ahí gratis el fin de semana y lo vamos a traer Por lo menos una partidilla, vamos a ver qué tal Vale Nada, pasando de la partida Grabada, guardada, la he probado para ver si si va el juego o no Tenemos el modo guerrilla, vale Quieren poner a prueba su habilidad en Far Cry Los enemigos hacen el máximo daño y están mucho más atentos Este se ve que es el modo más, más difícil No se puede cambiar la dificultad de la partida una vez se ha seleccionado el modo guerrilla En el modo acción Recomendada para casi todos los jugadores Los enemigos hacen más daño, necesitan una buena estrategia y creatividad para sobrevivir Puedes cambiar este ajuste en cualquier momento Este sí se puede cambiar Y luego el modo historia esta es la experiencia de Far Cry ideal para aquellos jugadores que se centren en la historia y en la exploración Atractivo para cualquier nivel de habilidad Sufre menos daño de modo que podrá disfrutar de la acción con menos riesgo de muerte Yo creo que esta es la nuestra, ¿vale? Modo historia Así que vamos a darle y vamos a ver Lo que nos depara el juego Bienvenido a los nuevos suscriptores Ok, vamos a ver. Venga, ahí está cargando. Y vamos a ver. Yara es una isla ubicada en el corazón del Caribe. En 1967 tuvo como resultado un bloqueo devastador. La isla detenida el tiempo durante 47 años. Se hundió en la pobreza. Los habitantes eligieron a un nuevo líder. Con una cura para reconstruir el paraíso. El presidente de Yara. Ah, vale, es el que dice todo esto. Antón Castillo. Ok. Bueno. My true I stand before you armed with truth. Esto es lo malo, tío, que no hablan en, en español, tío. Está el malo, ¿eh? esto, ¿o qué? ¿Otro virus? The no sé, la peña como le da por hacer virus, virus ahí en los laboratorios. En ¿Sí? el tabaco. ¡Dios mío! Pero nuestro Viene a Yarens, from our island, bueno, un Esto, Nuestros enemigos nunca lo entenderán. Yara no me eligió para hacer lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y así, con un enfoque renovado, debo extender el draft al paraíso a través de Yarans de toda nuestra isla para producir suficiente vivero para salvar nuestro país. No va a curar el mundo y salvar al país. Tiene el rollo. Tiene más rollo que una película de India. Hombre, y no politics, nada que no. Habla en español y, y siendo latino is bringing slavery back from the dead you can't run from this no sé de, de fiesta, fiesta o algo libertad now you're back here to recruit for clara García's loco crusade come on this is our big goodbye Danny, fucking say something sí, sí, sí. quieres que diga yo vamos reconstruir el paraíso seleccionar personaje vamos a jugar como dani Rojas Vale, también Dani pues no sé por qué no le cambia. Bueno, será un nombre. Mira, nos quedamos con, con este, vamos a ver. Venga. Confirmamos. Yeah, pues esto es me name Dani, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck up. <laughs> Just come with us, Lita. Ay... I... Ya que no esté doblado al, al español, al castellano es un punto negativo, eh. También lo digo. A esta altura ya de la película. Tenían ya que. A ver, las palabrotas y las dicen en español. ¿Qué ¿Qué Oye, ostras, el fin del mundo. Lo que nos gusta a nosotros. Oh, ¡Ostras, culatazo! Tiro, míralo ¿Qué haces, malotao? He hecho una cosa Ah no, la ha tirado por cerveza Le tira ya, ves tú Eh, pues toma, le han volado la cabeza, chaval Te lo estaba diciendo Que te agachara, Madre mía, la peña Menos de tiras se lo han pegado ¡Ostras! Ahora no. es como corremos Vamos a ir los controles ¿Al barco? ¡Come on! ¡Qué cara de otro es Dani este! A ver, ¿dónde tenemos que ir? Parece que en primera persona a ver. No creo que tenga de esto de el doblaje. Las voces no creo yo que. filación de retícula. No, hombre. Toma. A tope Conducción automática no <ríe> Si es el camino automáticamente a la punta de disparar. Bueno, está bien Cambio automático Desactivar conducción automática a la punta Ah, mira, tiene cooperativo y todo, ¿eh? Chavales Fuego amigo en cooperativo desactivado Selector de chat activado Gracias del grupo abierto para amigos Vale Esto es lo que hemos mirado Accesibilidad Ahí hay un montón de cosas, a Podemos cambiar el color de los enemigos también ¿Rojo? Yo creo que sí ¿Rojo? Los enemigos Pues venga Vale Este puede estar bien, de los objetos En blanco La música la vamos a bajar. Por si los copyright. <ríe> que será lo más seguro. Vamos a ver. Motriz. Tiene un montón de opciones, ¿eh? Otra cosa que no tendrá, pero opciones. Y lo de las voces no me deja. mirarlo. Pero bueno, hasta calor ahí por un tubo. Hola. <ríe> pues A ver. Tenemos que haber ido aquí primero. No me dice nada de. idioma sí, pero. Bueno, está todo bien, pero no se puede poner al español ¿Vale? La... No me lo imaginaba Pero bueno Aquí la imagen Vale, yo creo que está bien Controles, vamos a mirarlo A ver de qué va A ver No veo mucho Aquí Para correr, pulsar la 3 Pues ya ves tú Me podría puesto otro botón Tener la respiración. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Venga, vamos. Hay que llegar al borde. Coño, qué tal Tengo para agacharme si sí, el círculo Y un par de ellos, vale Habrá que liquidarlo, digo yo Hacer la medida de detección antes de ver Para que no te descubra Muy bien, se van Yo no sé para dónde tengo que mantener ¿Por qué? Vale Vale Aquí Tenemos que ir abajo, eh van No sé, tío, a ver cómo vamos hasta ahí Seguramente por aquí, por donde van ellos Pero no tengo arma ay ay ay Están ahí abajo Vale. Ese otro. Vaya. Que sí, que sí, ahora. <risa> que me van a ver. Ok, vamos en silencio. De momento no podemos matar a nadie. Ojo, con esto. Ojo. Ay, ay, ay. Viene. Tenemos que movernos, dice Este lo han dejado Pobrecito Cuatro metros Están llamando ahí en la puerta, pero no abren ¡Ojo! El tanque Varia Que nadie, ¿no? Hola Allí, vale. A ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Y ¿Qué es esa puesta? ¿Está mirando o qué? ¿No? Yo creo que no. Vamos agachados y así vamos haciendo menos ruido. Mira. Vamos por la alcantarilla. Vale, tenemos que ir a Sigao. Vamos a ver, vamos a cruzar ahora para allá. Ayer había uno. ¿Cómo okay, que go? Corre Que vienen Vamos a sacar la linterna, las ratillas por aquí Hola amiga Sendero de la guerrilla La revolución del 67 Bueno Se mueve bien, lo que pasa que hasta un poquillo para allá Pero bueno Haremos todo lo posible por jugar. Sentir la noche de la muerte Hemos cambiado ahí Ah, vale Bueno Vamos para arriba Aquí se están cargando ya Un montón de gente ¿eh? Ahí arriba Se ha cargado uno. Cuidado que no nos vean. Agachamos Tampoco tenemos... La... Eh, amigo. Quédate de susto, hombre. No el vapor. Ahora qué? De aquí. Libertad. Libertad, libertad. ¿Qué cuántas flechitas, ¿no? Revolución, vale. Tenía aquí un pase subterráneo. Ojo, bombazo. Muévete Vámonos A correr Venga, no, estamos aquí Antena un poco automática Cuando quiere se enciende Cuando quiere no Estamos lejillos, eh La revolución A ver si nos están buscando Saben que estamos por aquí Pues yo lo estoy escuchando Hola Miguel son Bienvenido los... Todo esto tiene sí, sangre, tío Es un Psicópata del castillo este, eh Chavales es qué, tío? ¿Está ahí muerta o qué? Sí, tío Ese está ahí todo tirado otros ahí de fiesta esta latina Full uh, castillo No la dictadura No eres que un dictador ahí Que no vea, eh Castillo este Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos Alzate, The libertad El bote, no espera Qué mal el doblaje Qué mal que no, no esté doblado Si no ganaría muchos puntos este juego Por lo menos para mí puedo jugarlo y tal Pero no No es lo suyo, hombre Un juego de estas características Tendría que Aquí viene nuestra amiga ¿Qué pasa, amiga? ¿Por dónde vamos? ¡HT! Y no ¿Se lo quieren cargar? No, que se lo han cargado No tengo el rifle Si no Está salvado para los pelos. Vamos para arriba No sé lo que dicen esto Ven, arriba Ahora Por aquí Vale Ahí la flechita, vale Habrá que subir para arriba por aquí por la obra Imagino Arriba Ojo, eh El Tejado no Vamos a ver ni un paso más, que se escapa Ojo Así nos van a ver Creo que nos están disparando, pero bueno. ¿Ahora qué? ¡Tirolina! Venga, cruza los tejados. ¿Ahora qué? ¡Ay, no qué a dispararme, ahora ¡Esperanza, el último que se pierde! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Que no, hombre! ¡Que no soy terrorista! ¡Soy amigo! ¡Tranquila con el machete, ¿me? ¡Ay, que ver! Bueno, tranquila, chavala ¿No sale ya lo de la vida? yo no tengo ni arma ni nada, tío Ya juego. Por aquí, por la flechita Ojo que no nos vean Estamos corriendo también, pero bueno Vamos no. Perdió ahorita, ahí cae uno, eh Ahí ha caído uno Eh, eh. me da ni un arma ni una. Ya mismo, me imagino. Fertilizante. Bueno, bueno. Mira, aquí está. Toda tirolina. Se lo van a cargar a todos. El.. El castillo este. Pues nos vamos, ¿no, Lita? ¿Qué te parece, amiga? Se ve muy bien, la lita y. Con el agua, no sé, un poco sucia y ya, ya, Pues venga, vámonos. Sigilo. Ahí está. Venga hasta el bote, vamos al bote. Ahora, Me tiro, ahí me ha quitado vida, eh, y ya, a lo loco, la primera vez que corro y me caigo. Yo no dan nada por aquí. Bueno, seguimos Policía La noche de la muerte Mira, cómo habla en español Latino La noche de la muerte Ojo, eh Estamos aquí saliendo al descubierto Vamos Vamos Corre sí. Pues venga, a correr A correr, a correr, a correr Yo como corre con las manitas Parece forrega Vamos por ahí, no Por ahí, no ¿Y este? Está aquí? pasa, amigo? ¿Cómo estáis? Vale Pues venga Seguimos Al bote <ríe> Please, we have to get on that boat. Abuela, what the hell I'm going to do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us do it. Oh. Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? Alejo. For his family. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Venga, vámonos El barquito El bote este o lo que sea San Judas Usando la, la papilla Sí, pero ahí hemos tenido que... Nos iban a masacrar ahí. Oh, oh, oh, oh, Pues yo creo que sí que vamos a tener que luchar, eh. Me da a mí, por lo menos. Me da a mí que vamos a tener que luchar. Ya la, que es el mismo castillo este. Ah, no. Sí, sí, sí, sí, sí. Míralo. Nos ha encontrado. Bueno, de aquí nos, nos liberamos ya. He was el presidente. Mi, papá loved fish. Mi papá le gustaba el Y nos mijo. Exacto, de pescarlo. de dejar ese pez ¡Hola, sí, sí! ¡Hola, sí, hola ya sí hola hola hola Ojo, a ver, Diego. No, ver, ver, No, no. No, a por este o I don't algo. Want anymore, Ah, no. No, no. el hijo. No el hijo por eso ni más, papá. No, They could help rebuild Paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. Oy, oy, oy. years old. And Diego has such compasión por his people. These fish. Oy, oy, oy. We will catch and release nos va a soltar para luego pescarnos otra vez oh. vamos a ver no nos han matado porque no han querido de momento ¿vale? ostras ¿para que escapemos o algo? Dios Dios ya están disparando ahí pero vamos con la artillería pesada ¿eh? ojo no salimos de esta, ya lo han dado, ya lo han dado. Dios, no han dado la lita, tío. Ya empezamos. Bueno, vamos a ver si salimos de aquí de del barco pesquero. Eh, ahora saldremos ahí en una isla o algo, míralo. La playa. Ahora empieza, ver ¿eh? Huisos presenta. Uisos Shanghai Berlín. Fuck. This is all my fault. My phone. My phone. This is the beach, Tani. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. ¿No contaste o algo? Wait, I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. No te Sí, menuda suerte. Hemos perdido a nuestros compañeros. Pues vaya. Pobrecita. Este Con los ensangrentados. Va a buscar venganza. Toronto y Montreal también. Cuánta peña, ¿no? De todo el mundo. Podría haber doblado a, al castellano. Ya, machete en mano. Ya tenemos. Ya tenemos arma. Y aquí comienza... ...Far Cry 6. Jeje. Vamos, lío. Te lo ponen ahí muy esto, ¿eh? Desafío básico completado. Ya, podemos ganar... no hay un cone. Y Santuario. Me gusta... Nombre de la isla Quito Nivel 1 Toma esto Mira, un cromo de béisbol No han dado Suministro, suministro Ahí Algo con lo que defenderme Bueno paz está Vale Pobrecita Bueno, ya no la veremos más No la enterramos ni nada se la a comer los, los buitres. Y que tenemos encontrar algo, dice. Una zona de búsqueda. Es que no me da nada. Oh, ¿Eso qué es? ¿Cangrejillos? No me los puedo llevar. A ver, mira, puedo saltar. aquí estoy haciendo, amigo? Con los can cangrejillos. Quiero cogerlo a los cojillos. ¡Hay coco! Un pájaro por ahí que he escuchado. El machete, tío. No tengo machete. Bueno. Lo había visto. Aquí, aquí, caja de suministro. Vamos a ver. Recogemos Vale, una pistolilla. Está vacía. Necesitamos munición. Vale. Need to A libertad. How the fuck is working? The markings must be the was talking about. Vale. Ahora vamos a encontrar ahí como una especie de Acantilado o algo Para pasar por ahí entre medias Así que Bueno Podemos guardar, a ver, examinar Ahí más cerquita, vale Ahí el paso ese que tenemos que coger Pues nada A ver si encontramos alguna munición más o algo no hay nada por aquí, tío Barrileta, pero no, no da nada Vale Bueno, pues vamos para allí Para la cantidad que es Oh, he oído por ahí un chillo muy raro Vamos a los buitres ya Venga, todas maneras no lo marca ahí, ¿vale? Tenemos la, la flechita y todo En principio, pues, fácil No perderse, me refiero Mira, mira el buitre Te lo he dicho Porque no tengo balas Sino no pío. pion, pion. Ostras, un búnker, tú Búnker 43 de la De la FND Venga A ver si hay ahí munición En el búnker A ver A ver con el machete Toma, que tenemos el machete Yo quería que no Pero lo tenemos ¿Esto qué? ¿Alguna grabación? Ah, no Pieza de sujeción Lord, La azul Vale, este es muerto aquí Pero no me dan munición ver. No tan sangrentada, Rafael Con este bote de pintura para señalizar los caminos Tus señales nos servirán para ir asado por el campo Y llegar a nuestro depósito sin toparnos con las patrullas El azul es el verdadero color de nuestra bandera No como ese trapo que usa Castillo Clara Lo siento Vale, podemos seguir el rastro azul Marcado en el mapa de la foto Ok Es esta la nota Ok Vale Ahí la, la banderita Unos prismáticos y todo Bueno Pues vamos para allá Vale, pego aquí esto Sí, pero no ahora. Vamos a buscar más cositas. Aquí. Pieza de sujeción 2. Qué rara se ve la pistolilla, ¿no? Ahora. Ahí. Se ve muy rara. Bueno, seguimos. Ojo. Un shooting. No peta, vamos. En la que empiezo a... ¡Hachate, sí. like Ah, no se sé, agacha este. A ver. Es que me ven, tío, ni idea ahora. Toma. Ahora sí. Bien. Adiós, ¿qué me han visto? ¡Está yo. Otra, Ha reventado, eh. Bueno, ya tenemos algo más de munición. Han reventado. Luego no me deja agacharme. Le he dado el ciclo. Ahora, ahora sí me deja y no Pues oh, vaya. Aquí hay algo. Pasamos bien. A ver. pieza Bueno. A mí me algo más para allá, pero nosotros. Ven, subimos. Estaba yo cargando con el cuerpo. Y no veo la que me han dado. Vale. Digo a ver si le puedo quitar la pistola o algo. Ok. Peso. Ya nos han dado un poquito de, de dinerito. Venga. ¿Qué es esto? Puede ser útil de munición Equipo para las piernas ¿Vale? ¿Y se lo equipa automático o qué? Meto equipo desde el menú No me extraña Vale, tenemos modificaciones Pero no... A ver Cambiar Inspeccionar Modificaciones Personaliza tu apariencia. Esto no afecta al atributo atributos ni a las modificaciones. Vale. Zebra. Pistola para la amante de los safaris. Pues le cambiamos la pinturilla ahí, todo guapa. Mola. A ver, espacio para cañón. Espacio para munición. Modificación de pistola. No tenemos ninguna instalada. Me dice te falta material para instalar las modificación en el banco de trabajo Ah, vale, en el banco de trabajo Bueno, ¿y por qué sigue esto aquí? ¿Me encendido, tío? Vale Ahí Ok No podemos hacer más nada Así que bien Ahora el pantaloncillo Venga Y equipamos aquí este Equipo para las piernas Bolsillo para arma de mano Mira, eh, pues estupendo Creo que vamos bien Machetero <ríe> Está el arsenal, aquí el inventario Y tenemos que ir cogiendo Cositas, ¿vale? Poco a poco Luego las colecciones Ok Y el sistema Pues muy bien Ok Está guapa Bueno, a ver Cómo se nos da la pistolilla Seguimos nuestro camino. Allí parece que está grabando, arriba, arriba a la derecha. Bueno, Una lancha. Y ahora hablo solo. Como yo. Perfecto. ¿Esto qué ¿Echo? A ¿dónde? Oigo. Oh, fuck. ¿Dónde está tanta? Me va a pegar. Jabalí, tío. ¡Ay! ¡Cachi! ¡Ahí está! Machetazo. Hombre, no. No tenemos carne de jabalí. Jeje, ¿Qué aparece? ¡Está guay! Machetazo que lo cargo. Mira cómo rueda. No haría que lo desollara o algo, pero bueno. Pedazo ahí de, de jabalí que nos da un poquito de carne. Ok. Menudo. Oh, el disquillo no ha pegado Ven Tengo ruidillos por ahí, pero No, no sé qué será Ok No hay más animales por ahí, igual Guerrillero. Venga, recogemos. El garcio este Gancho eh. Una herramienta Pues venga pues vamos, lío venga. Supongo ya lo tenemos, ¿no? Sí Venga, a ver dónde tenemos aquí ahora No me da más nada Mira, y esto. El ventilador este. ¿Qué pinta aquí? Ni idea. Venga, vamos a Gonna show your face before you shoot me. Ahí estaba escuchando a alguien. Un amigo de Lita. Silencio. Uh -huh. Ah, nos va a poner una capucha para que no veamos el escondite. Creo. A ver. survivor? No veo nada. Venga, ahora. Clara García. Ojo con esta, ¿eh? said, are you survivor? Sí, lucky Lita knew the risks That's all you have to say You're here, that's what matters Just a second, hermana I'm getting the hell out of Yara <laughs> But you're in my camp I need a place to stay A few days Libertas no charity, hermano Lita said you would help Lita also said you weren't a pussy Come mierda Eh, eh. Ah! Ah! Bueno, mira, a ver cómo se van a luchar Darida, parece en la pierna, eh. La, la clara. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. Ya lo dije yo que era un Es Pedro. Simón Bolívar. a ah, I have a list. Free elections, free expression, free the Ayara free Augusteos. Simple. Simple. Me troops. I count Six burnt and you, with the the leg. Sí, sí, yo se lo he visto me. también. Te voy a Aquí tenemos el mapa We launched an attack from our base to this island was a basic operation Hit a bit tobacco plantations, snatch some fuel and go home But Castillo's forces were waiting, got us down from sixty to six You need to get back to your base Yes, but this island is surrounded by a blockade We don't have boats, we don't have much gear And we are not leaving until that viviro Plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? This map is old as hell. Mamá made for tourists, yeah, it's out of date, ¿Y but you got turista? the regions, municipalities and landmarks of Yara. Punto de interés. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Juan Cortez? el del café. Ah, no, que será Juan Valdez. ¿Venga a You know, I'm not a guerrilla, right? literalmente ¿eh? I'll give you food, a bed, Yankees, me de fondo de la selva un poco cansino, pero bueno. No paran ahí de pillar Venga ya Tenemos mapilla Nos han dado fusil El más bajo que hay de una estrella Pero bueno Venga ya tenemos el mapa Para abrir el mapa Ojo Quito nivel 1 Y venceo nivel 4 Campamento de Clara Se puede hacer viaje rápido Luego Y como jugar, ninguno es inestable y alcohólico, pero no podemos hacer esto sin él. Lo encontrarán en el pueblo de pescadores. Trae a Juan de vuelta para la causa. Dale. Y pues no sé. Lo tenemos marcado, no hace falta marcarlo. Supongo. A ver. Está por aquí, más cerquita. Bueno. Aquí, caja de libertad. Ojo, eso, ¿eh? Cajita esta. Lo mismo no interesa ir a por allá, ¿eh? ¿Qué parece? Antaría por el otro, no sé, no tengo ni idea. Vamos, y el arsenal. Aquí el fusil que nos han dado. Vale. Ciento disparos. así si le podemos cambiar la apariencia. Pintura de guerra, claro que sí, me <ríe> Ahí, pintura de guerra, todo guapa. Ahí para nuestro fusil. Venga. Y luego ya los modificadores, pues cuando podamos. Todavía no podemos Vale Tenemos aquí varias, varias armas Así que Busca la Catedral de la Inhibidad En Pueblo Antiguo Ah, Nos dice también dónde pueden estar Y cómo conseguirlo. Más chorizo puede ayudarte Pues nada Hay varias armas, ¿eh? Sus fusiles ametralladora ligera Fusiles francotirador Escopetas Arco y arco único y lanzar granadas Y lanzar misiles y todo eso Lanzar cohete Lanzar granadas, lanza granadas Lanzar cohete Lo he dicho Y luego aquí, ostras Están molan, ¿eh? Armas de manita, ojo, ahí ¿eh? El Juan este pues Venga, vamos ya por ahí Que puede estar muy bien Equipo y armas Ok Ok Aún no hemos subido de nivel. Ok. Una no? ubicación to de viaje rápido disponible. Vale. Esta con ella. Clara García. I this with a man named Juan Cortés. He helped me build libertad Juan es un maestro de los pre-Castillo. Puede construir un ICBM de una goddamn Ice Cube tray. <ríe> Pulled off ops for Espinosa, the KGB, then flipped to the CIA and Mossad for fun. Juan is my mentor. He's also unstable and an alcoholic. When shit went south, he was so embarrassed he walked straight out of my camp. Castillo soldados would love nothing more than to capture a double agent like Cortez. Mm -hmm. I need him back with neighbor Danny. Claro que sí. He's done with us, but you're a fresh face. Take this earpiece. Juan made them for comms, then head to the village. Venga, celular. Primero en el bar Ok Vamos Ahí, <ríe> Ahí está, 400 metros Venga, a ver qué encontramos por aquí entre Turismo Y nos vamos para allá Las Chatarra Tener munición Vale Aquí tenemos los blueprint Esto parece el banco de trabajo no lo sé A ver, Mira, aquí lo de las marcas Está gracioso Caza legendaria, zona de caza Ojo, eso, eh Punto Estamos estratégico, tratando. campamento, refugio Restringida, escondite Y carreras. también hay carreras. Ahora claro, luego con los vehículos eh, pues estupendo Ya os digo Me gustaría llevarnos algo más Como eso que Que pinta allá abajo Así que vamos a ver. Abajo de aquí. <ríe> por la escalera. Muy bien, Clarita. El diario ya está. Disponible. ¿Vale? Aquí lo tenéis el diario. Para todo. Muy bien. ¿Este qué es? Chocolatina. ¿Qué es esto? Un fanzín. Me llamo Lita y lucho por ya ¿Y tú? Pero no me ah. acuerdo Ah, historia oculta Son notas be pues tenemos que, que ir descubriendo Vale Coleccionable y tal Mira esto como se van a poner aquí En la parrilla Sí, más fuego, hombre A la parrilla, Oye, más ella. carbón Oye. Oficina de Juan Esto va a ser próximamente la de Juan pues Venga, a ver qué nos dan aquí Ojo, camisa de munición pues venga Oye Oye <ríe> Qué gracioso Hombre, yo creo que esta está la mejor, ¿no? Pues venga Hola, Hola. A ver, ¿y a quién ponía armas? Este que ha sido el que hemos encontrado Recientemente Historia oculta Cuando me habla en español Entonces te hago caso Ojo como ha cambiado aquí El color ahí Hola. Hola Vamos Teníamos El mapa Antes vi yo ahí una cosita Ahí Caja de libertad Sé que iba por ella ¿Por qué se me ha ido el otro, tío? Aquí se me ha ido. Antes me marcaba aquí, ¿no? <risa> ah, bueno, porque sería la, la que tenemos que hablar con ella. La Clara. Vale, vale. Le decía yo que estaba demasiado cerca. Y este marcador. Ah, el búnker. Vale. Pues venga, vamos a por la cajita esta. Aunque había otra por aquí, ¿eh? Esa se la han llevado. Lo mismo la hemos cogido ya. Marcador. Aquí. A ah, ver. Está aquí la cajita. Por Aquí. No la veo. Aquí arriba. Dice que miremos arriba. Vale, ahí es para escalar. Pero yo lo que quiero es la caja. ¿Estará ahí arriba? Supongo que sí. Vamos para arriba. Si está por aquí, si no. Yo creo que sí está ahí, ¿eh? ¿Se ve ahí el, el circulillo? Yo creo que sí. Venga. Aquí la tenemos. Munición al completo, me dice. ¿Será para cosas de munición? Nada más. No. Ven, unos zapatillos ahí. Una botita. ¡Hombre! <ríe> Venga. Metamos la zapatilla de fugitivo Y nos paramos la de munición Ahí está Ya nos falta menos Falta un casco y, no sé, los brazos alerte y tal Ok Que se han de probar el fusil este Ojo, qué guapo, no sale ahí un 30, no sé por qué, pero bueno Vale Y ahora, pues, a 400 metros, vamos para allá esto qué pasa se rompe o algo no tengo ni idea no maderita por ahí pero no Dani, eh, eh. ¿Cómo está el ¿Me bien? vale vale me el está llegando works bien vale fundar el arma para no llamar la atención O el L1 Lo mantenemos y seleccionamos el arma Si nos acercamos demasiado a Levantará su sospecha de todas formas Puede desenfundar rápidamente con alrededor Claro, si nos acercamos Mucho A ver Enfundamos el arma Vale ya vamos a vamos a ver, vamos a ver. Eh, podemos encontrar por aquí No tengo ni idea, una tirolina Dame cosita Chantarrilla buena Parece un banco de trabajo ya, ¿no? ¿O qué pasa, tío? ¿Podemos utilizar esto? Parece que no Diferentes fotografías y historias Vale, para el equipamiento Yo creo, ¿eh? No sé, munición al completo Qué raro que no podamos utilizar esto Tiene toda la pinta de ser un banco de trabajo Bueno, allá abajo tenemos que ir Poca broma Este me manda para allá A Tirolina A ver cómo voy yo de aquí, sin matarme Bueno, por aquí parece que no Vamos a ver Ahí florecilla azules ¿Sabes cómo bajamos por allí? Al pueblo pesquero. Aquí está chunga la cosa, pero es que por allí voy a dar una vuelta que no vea. Pues venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver por aquí sin matarnos. Me agacho. Tiene que haber algún tipo de bajadita, ¿no? Digo yo. Ah, si no nos matamos, chavales. Oh, qué chungo está por ahí. <ríe> Venga, ojo. A ver, vamos corriendo por ahí el culillo. Ok. Hombre, no. Oigo la musiquita esta de los altavoces. Ojo ya ahí veo peligro ya, ¿eh? Algo rojo Así que vamos a ver Cómo bajamos de aquí Algo rojo, eh Cuidado ahí ¿Qué puede ser esto, tío? Venga, vamos a ver Si no me mato Ahí parece que hay una roquita Bien Para allí dice que no Está la cosa chunga a Intentarlo por aquí, ¿no? No hay nada Cuidado sale salir Mira la piedra ahí en el aire Mira la piedra que Mira la piedra Pero bueno, el juego está bien ¿eh? La vegetación así, pues muy real muy... muy guay Muy verde, aunque como veis pues Pero bueno Está bien, palmarilla y todo me subo a la palmera. Esquivamos el peligro. Vale. <coughs> Perdón. Lo que me gusta es que no tiene como esta mina, ¿no? Para así corriendo y tal no, no se gasta. No, a vale. cuidado, ¿eh? Estamos ya aquí en el pueblo. Y no sé lo que nos vamos a encontrar. Ojo, a ver. nadar por aquí o qué? Cuidado con los. Mira, nada muy bien, ¿eh? Ahí, aquí vamos, ahí. Aquí tengo un punto de. Pues venga, vamos a ver si es Juan o no. Esto es. Estamos aquí. Hoy in en la peor cantina en Yara. O es en Colombia. Mirad, Chechnya. Y luego aquí está, vamos a un pedazo de puro habano de esto. Leave the border. Let's work for you. Si está orabea, eh. Guapo, you listen. Rule 16. El <ríe> <ríe> guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Otro camarero feo dice. Juan Cortés. ¿What you think gave it away, <risa> Otra que tiene un caimán, tío. Bueno, yo me hubiera se lo estaba diciendo si al caballero. ¿Sí? O que tiene una mascota de. Un cocodrilo de mascota, madre mía. Y está grabando. Es como si me viera un espejo. You convince yourself you're a hero. Se ve a sí mismo. You wake up a de joven. Just like Juan <risa> se es a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, tú can whistle. <risa> a la, A la misma vez. ¡Otra! ¡Que viene, que viene, que viene! <risa> Aquí se mío, tío? Este. Que se ha pegado el chivatazo. Anyway. Se ha chivado el camarero. Pues va a morir. El camarero va a morir. Toma. ¿Qué? Sí. Guapo está enamorado de ti. Y he arruinado la única copia. Okay? La única copia de mi libro. <ríe> bueno, mis socios. Vámonos. Once again, we have outstayed our welcome. <ríe> No me voy a cortar este es frío, pero tío Me cae bien, me cae bien Púreme. Cargo Y el cocodrilo ataca también, eh Ojo Cuidado HT. ¿Por qué no se agacha, tío? Voy a morir. No tengo granada ni nada, tío. ¿Me no oh, me están hinchando. Por todos lados me están hinchando. Está acá, cocodrilo. lo hizo? completado. Bien, bien. Uf. Está colega, tío, no lo veo ¿Está? Vale, estaba aquí, tío No lo veía El cocodrilo Qué guapo, tío Una camiseta y todo A ver, ¿Vale? carga ahí Que cojamos un poquito, ¿no? De... De munición o algo Vale Venga, vamos a seguirlo A ver qué nos cuenta o he just needs to take a dump. Ahora <risa> que hacemos Chiflar Tenemos al guapo de acompañante desafío con tu acompañante para desbloquear sus habilidades únicas Vale, aquí tenemos al guapo Una habilidad básica y otra exclusiva que se pueden desbloquear Pasa por encima de tu acompañante Y usa el triángulo para verla Ojo de despedir, ¿no? Detalle. Vale, vale. Bueno, pues tendremos que completar el desafío. ¿A ¡Qué guapo! Se reviva a sí mismo cinco veces. Regenere 3.000 de salud en combate. ¡Y es que guapo! Elimine a 50 objetivos. ¡Jua, ¡Oh, qué pasada, tío! Lo de las de estas, ¿eh? Chorizo, quién será? No sé. Esto no sé quién será. Esto parece un gallo o algo. A ave enfadada. Un perro, ¿no? Ah. Y este no sé quién será. El Olus. Poder de los orugas No tengo ni idea. No lo que serán los acompañantes. Pero tiene muy buena pinta. Está muy guapo. Dirigir al acompañante. A ver. Acariciar. Para, hombre, que la acaricie y rollo. Me amigo de él. Toma Qué guapo no, pues bien, ¿no? A ver, a llamar Dirigir lo podemos dirigir a ver. Mira, mira No hace caso, tío Qué guay ¿Y se porta ¿Qué le pasa, tío? ¿Está herida o qué? Bueno ¿Qué perrito Good amigo. Ay, mire, call no sé. Pues bueno, seguimos. Ya, ya, ya voy. Juan, tranquilo. Clara says you're a legend. peño? ¿Qué quieres? Una <risa> leyenda ¿Va era para llamarlo? no está el móvil? wow oh, tenemos aquí the también camarita Esa foto ¿Viene o no? era para silbar, tío? Y viene, parece A ver, si sí me acuerdo cómo era silbar No te vayas, no te vayas Un trocito de carne <ríe> Lo tengo por aquí Para darte Toma ahí ¿Es que tiene un diente de oro o algo? Colmillo Vámonos, vámonos Si no, te este se mosquea Me parece que viene, eh Cuidado, eh Llegado de la torre de bilancia Una entrada de suministro going to cook go it. Now you want me to steal shit for you. Gunpowder and supremo bond. La cerveza and chaser resolver. shit weapons. crafting cool. and it's rule number 9. Always use the right tool for the right job. You coming with me? Fuck no. You got mm -hmm. You can tear shit up with him, but if you quieres sneaky, leave him behind. That cutie At least you're here to help yeah. Podría entrar al mando follón con guapo o usar mi machete para no hacer ruido a mí me gusta utilizar este el guapo lo vamos a utilizar A ver si veo a los enemigos no. Hasta cuando ya vea el arma desenfundada Mira ahí tenemos uno ¡Mátanos! Jejeje. <risa> ahí, ataque que necesitamos hacerle. Ataque ahí. Confirmado. Si no muere, eh. Vamos a tener que ayudar un poco. Venga. Metabolismo este de reptil. Ya sea. Actualizado, ahí va, ahí va mi colega, al completo, vale. Agar entrega de suministro Vuelvo a por atrás, vale Vale, tenemos uno Aquí arriba parece Y aquí abajo también vale, A ver cómo subo ahí arriba Por aquí Totalmente Venga, vamos aquí Lo Suministro This is more Vale, otra, otra Fusil nuevo Vamos por eso, eh Van encamisada, amuleto Vale Vale Este es el que nos dieron antes Vamos va. Hombre, este debe ser mejor Claro Está equipado ya, ¿eh? Creo Sí por mejor principal Vale Se nos ha abierto ahí como un hueco no, Yo creo que Bien <risa> Bajado esto o qué? Bien. Bajamos, cogemos el otro suministro. More shit for one. Bien. Found all your shit, Juan. Good work, Danny. Mira, por aquí no No hay algo por aquí Nada no Ahí hay... Nada Eso no me lo puedo cargar ¿lo... O base No, bueno, el otro esto lo podía romper No sé dónde andará Pero bueno Me gusta lo de la mascota. Muy buena, okay, Coro. Es muy temprano por ahí. So what's with all this okay. Patience, Danny. Rule eight. Yeah. How to es una ahí de tutorial ahí. Yeah, yeah. I came here on a chopper our baby of Santuario. shot straight out of the goddamn sky. No, I mean what's your story? me corre, tío? The orphanage Esperanza. Then the military. I'm no guerrilla. Ahí. Just helping Clara out, the out this island. Rule 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Enough with that shit. Too late. Bien, aquí la señal, the ¿vale? No hay otra opción. América es mi que opción. Le pego un a este. Uy, uy, uy. <risa> ¿Puedo subir aquí o qué? Será de bajada. ¿Por qué no a mí? Guapo. ¿Qué pasa, guapo? el some kind of power move making me Voy a mirar de oro. Bye. Venga, mucho amigo del cocodrilo. Like okay, Wapo goes with those who need him most. Like those therapy dogs in your precious America. You can trust Wapo with your life. Yeah. Sure you got time. You in so no, Puede servir el helicóptero Momento dado for to show you 9. Eso sí lo tengo yo aprendido, eh. Así okay. que nada, tío. Coleguita aquí, ¿no? De lo... la... Hola. hola. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? sí. este no la puedo coger yo. yo no. Pachis. no. me deja. Venga. A los business. No voy a hacer nada. El hombre este. Sí, sí, el que más es fenómeno, ¿eh? Venga ya estamos aquí. Con el. Borrachín. Ok como ah, que organizan ahora The Legend Returns. La fuerte. She was a journalist who call Antón Fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise, and she's not the only one La regla número 11. La guerrilla es hermanita, no es solo ingeniártela con lo que tenga. Se trata de provocar el caos con todo lo que tengas. Tipo MacGyver. Venga a ver lo menos fabrica este. <tose> Parece que todo este malo todo, ¿algo? ¿vale? ¿No sé. Keep talking. Ya, pues estupendo Aquí está, aquí está ya el banco de trabajo Tú ves que antes no nos dejaba Por eso no podíamos Porque no tenía este que enseñar, ¿vale? Venga Aquí, el arma principal Venga Rule number 9 Always use the right tool for the right job en este caso es gunpowder y scraps Pólvora y chitar Aquí para la munición, ¿no? Cambiar Modificación de blancos puestos Influye daño grave contra trajetivos sin blindaje Bueno, so vale, pues ya la tenemos like okay? <risa> <risa> Ahora el... El fusil 2 Este no lo hemos utilizado todavía, creo este perforante, ojo, eh Perfora casco y blindaje personal Madre mía, este cómo como tiene que ir Vale, gasta uno de pólvora Y trae piezas de sujeción, De esas que hemos ido recogiendo por el camino Ojo, eh La velocidad como aumenta Nice Nice. Ahora Nuestro primer silenciador. Aquí, el espacio para el caño. Silenciador bang bang de manita Se sobrecalienta muy rápido. Ojo ya nos quedamos sin pólvora, ¿eh? este va a ser nuestro último modificación. Ahora puedes silenciar headshot tus enemigos como like un real asco. Okay. El workbench es tu amigo, Danny, Un amigo con beneficios. Okay, Un poco de trabajo para pues, nuestro amigo, eso está claro. Vaya. Bueno. Fabricar cosas enganchas, dice. Vaya, pues estupenda operación completada. Como Juan, ninguno. Chetero. ahí nos da un poquito de experiencia habilidad de manitas con las armas para mejorarlas y personalizarlas en el banco de trabajo usando materiales Roba materiales de la entrega de suministro del ejército, que ha sido lo que hemos hecho antes Y caza animales para intercambiar la carne por materiales, que eso también lo hemos hecho con el Jabalí Sí, sí, ahí a tope, esto es el principal, ahí Esto es básico, ¿vale? Aprender aquí el crafting Va a mandar de excursión Pero bueno, hombre Míralo Me recuerda a alguien, no sé Quizás al del de, quizá de encharte, Pero bueno En también salía un tipo de estos Muy buenas, Pupi Bienvenido Muchas gracias por pasarte Venga, a ver qué nos cuenta este. A ver la misión donde nos manda. Ahora Danny, qué? Vale. Algo tenemos que robar por ahí. All you need radio Torre de radio, tenemos que ir, ¿eh? Sí, el camino al norte. Hombre, sería lo suyo. Ella te ayudará. Dice que nos se hemos salvado. Madre mía, si estaba allí en una emboscada con, con la otra. Bueno, nos van a regalar un, un reloj Hamilton, parece. Equipo para la muñeca. Me mejora mucho la defensa general mientras corre. Vale. La cambiamos por nuestra pulserita. Puede estar bien. Vale, gracias, Cupi. Fecha de mano los directitos. Vale. Que bola. ¿Cuándo acaba el. El fin de semana de. Gratis, del, del Far Cry 6, ¿lo sabes, Pupi? ¿Lo puedes buscar? Yo estoy jugándolo, no sé cuándo acabará. He empezado hoy, me ha empezado tarde, pero bueno. No sé si se quedará bugueado o no. Molaría. Que se quedará bugueado. Pero ya sabéis que con estas cosas... Pues nunca se sabe. Además no lo podéis intentar. Se bugue. Por lo menos descargarlo. Gracias, gracias. Y tenemos a nuestro... Nuestra mascotilla No sé si podremos mejorar algo aquí O ya nos vamos Ya nos vamos, ¿no? ¿Y cómo cambio yo de...? A ver Aquí no me voy a hacer nada el campamento ¿Qué hago? ¿Me voy en línea recta para allá o qué hago? A ver Servicio Vale, Tengo, habrá que ir por aquí. Tengo que llevar a la torre de radio que menciona Juan. Pues bien. Mira, un caballo. ¿Qué pasa aquí, tío? A ver. Pone que hasta hoy, ¿no? Pero, y la hora, no se sabe la hora. Vale, ¿a quién le hemos estado antes, eh? Vale Caja de libertad No sé si es que es la que hemos cogido antes Pero bueno, está bastante lejos esto, ¿eh? <ríe> Madre mía, chaval Hasta allí tenemos que llegar Bueno, a ver si me da el caballo ese o algo Vale Aquí el diario Sí, yo el otro lo conseguí, el Far Cry 5 Si sí, sí lo conseguí, lo tengo Un speedrun. A ver, esto es ¿no? lo que tenemos ahí dejar de seguir, no Siguiendo, ahí, ahí Pues nada Me sale un caballo, mira míralo que tenemos caballo, tío Con el de la O.A. Venga. Acariciamos. Hacernos a, a nuestro amigo. Hola, chiquito. Mira, mira. No tengo zanahoria, si no. Pero nos vamos a montar. Hombre, no. Vamos a ir andando, teniendo un caballo. Tras controles. Ya, acelerar. Correr, giro rápido. También podemos usar más de una mano. Objeto arrojadizo. Seguir camino, saltar del derecha. Y para bajarse y saltar del caballo con el, con el cuadrado Vamos A ver, mantenemos ahí A ver, a ver, a ver, párate, tú, tú, tú Ojo aquí Ahí, ahí Ya va y vamos por el camino equivocado Ojo Si nos vamos a caer Queremos caer Seguir camino a ver, no hay camino para sí. ¿Cómo que no, hombre? Ojo, eh Ya está Ya, caballo Nos queda ahí un buen trecho A las dos entra ya mismo Ojo, por ahí hay alguien Pero yo paso yo tiro ahí con mi caballo ve, caballito Muy parecido al Far Cry 5 Pero bueno, otro sistema, otra historieta Me gusta Cuidado a ver si no me va a disparar esto Me caeré del caballo Ya me están llamando ¡Ay, ay, ay! ay! Oh, oh, ¡Hola, que hemos liado! ¡Hola, que hemos liado, tío! Me he provocado un accidente ya nos queda poco, ¿eh? Sí. Atención, puesto de control pues me vengo por aquí. Pero yo puesto de control, ¿eh? Ahora Puesto de control Cuidado con la banda de pinchos Se atraviesa un puesto de control conduciendo rápido Reventará los neumáticos Elimina a todos los soldados y destruye el cartel de la FND Para capturar el puesto de control para disponer de un guerrillero, explorador y de vehículos Cuando capture el puesto de control Ojo, pues esto hay que hacerlo Muchas gracias, coro Hay que hacerlo, tío Su caballo Go. Vamos a ver Tengo Aquí el, el caballo Y ahora mi... A ver El fusil este que tenemos nuevo ¿Cómo... ¿Cómo me cambio de...? A ver ejército si cerca 23 metros, ¿vale? Es el cartel que tenemos que destruir o algo Checkpoint. Checkpoint. ¡Ay, que viene! Baja el arma. ¿Que va el arma de qué? Hey. Te reviento Pólese, eh! Por lo menos No por aquí Y al final no me ha dejado Ya yo pegar aquí unos disparillos He visto los soldados y han perdido refuerzos. Me cago. Y este no me viene bien. Aquí. A ver. Tú, capitán Flores, tú. Madre mía. Y no tengo granada ni nada. Me van a matar, tío. Aquí arriba en la torre. Muy mal, ¿eh? No está mal el fuego aquí. Cachao. ¡Ah, Ha chao. Ataca. Por lo menos. Ataca, ataca. Son buenos, ¿no? Creo. Capitán Flores ha liquidado. Los se me escapa. Estos son buenos, yo creo, ¿eh? Tenemos que. Tenemos la llave, ¿eh? Mira. Conquistar el puesto, ¿eh? Chavales Vale Ok A ver el cartel Si lo tengo que destruir o algo lo De control capturado Todo bien Machetero 250 Eh Se es malo? Liquidado Juan, el checkpoint es clear. Did not feel good. You earned some guerrilla karma today. Keep it up, Danny. A ver. Ahí está. Venga. Nada restringida. Vale. ¿Esta me deja de utilizarla o no? Sí. Vale. Ahí tenemos varias cositas que vamos a coger ahora eh, Pues muy bien Tenemos un puesto de control Vamos a intentar coger esto Cuidado con mi cocodrilo, ¿eh? Usar llave, fenómeno ¿Qué me da? ¡Ojo! Fusil de francotirador Vale Esto es lo que yo estaba buscando antes este no Este es el otro Si sí, el M16 Que tenemos como munición perforante Vale Este va a la estándar todavía No, todavía no lo hemos mejorado Pero bueno Si, sí, sí, El cocodrilo se lo cometó Cocodrilo va Ojo Aquí con el fusil de francotirador ¿eh? Venga Munición Y tal Aquí tenemos más cositas Venga dámelo hombre Eso. Oh, que viene. A ver. ¿Dónde? Me cago en todo. Me disparo, tío, no disparo, no tengo munición. ¿qué? No entiendo. Parando y no, no me hace nada vaya mierda de, de.. De arma, tío. este arma va. Que... Estupenda, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Ahí lo reanimamos, ¿vale? ¡Vamos, chiquito! ¡Arriba! No sé por qué, pero el arma de Franco tirado Una mierda, ¿eh? Para que me cojo el quad. Se me va el quad. <ríe> ¿Y eso? Venga. ¿Y algo más por aquí o qué? Aquí. Subir. Mirad. Vale. <ríe> no sé, tío, esto. La llave, yo quiero la llave. Recoger. Ahí, tío. <ríe> Venga, otra llave tenemos. No sé para qué, pero bueno. ¿Viste qué pasa? No me lo puedo llevar de aquí, el vehículo este. Digo por quitarlo de aquí de en medio. No y el otro que le pasa el fuego creo que es un acompañante de esto ¿eh? a ver hablar y yo te quieto ahí santuario ¿eh? blow nuevo objetivo del ejército revelado el empeño el por ahí Como venga Me lío ahí con la metalleta, eh Me tienen ya el campamento Con el fuego, tío Que no vea Eso se nos va a quemar el cocodrilo Vámonos Bueno, esto ya lo tenemos Tenemos aquí un, un G De acuerdo, sí Venga a con la musiquilla, Que no veo no, musiquilla. Aquí. Apagamos la de esta. El camino para seguir eso es porque nos hemos marcado. A ver. ¿Y esto que me marca? Vale, el puesto de control este. Ya se ha ido. Venga, ahí. Y ahora sí haremos el, el caminito. A ver. Seguir camino, viajando al destino. Venga, vámonos. Le caña esto. Al final, el caballo lo hemos dejado por ahí, pero bueno. Aquí. Era. Y la puesta arriba se tanga, ¿eh? Modo automático, bueno, parece que hemos llegado. Vale, parece que están de obra o algo Están ¿Qué? llamando ya Es sí. de los guerrilleros Aquí dice que, que mide arriba Vale Un Munición De fusil de asalto Como pues bien Recoger metal Ojo No lo había visto ¿Cuál medicina? Hombre Medicina para curarnos. Dice que mire para arriba. El gancho. Podemos utilizarlo para subir ahí arriba. ¿eh? Algo hay. Pues oh, venga. Gánchate. Y vamos para arriba. Ojo. Aquí mejor. Vale, estupendo. Tenemos cajita. La silla. De supremo, material de manita. Yo creo que esto no viene muy bien, ¿eh? ¿Hay nada más por aquí para recoger. Sí, no. Misión, ¿no? Ah, al completo. Vale. Aunque no sé cómo dispara con el otro, ¿eh? El de francotirador, tío. Me... No sé. Es que no dispara. Le estoy dando alrededor y no, no dispara. No entiendo, tío, el rifle este Ni idea Usamos el gancho Vamos a bajar otra vez, ahí Ya lo bajamos Un poquito de rape Ahí Y saltamos. Vamos a examinar esto Misión al completo Esto no, Latada de aerosol Bueno No sé si es lo que queremos, ¿no? Déjame. No hay nada por aquí No se puede entrar Parece que no la guerrilla me llevará al campamento abandonado Bueno, ¿y dónde... dónde Vamos ahora? Dice que por aquí No tengo ni idea También voy a poner este para es único Pero es un pepino, ¿eh? Bueno, vamos a ver el mapa Vale, porque otra cosa Vale, es más para adelante Aquí el puesto de control Botín empobrecido Ah, vale, esto es lo que nos dijo que, que rompiéramos La defensa antiárea, ¿vale? Ojo Si eso es para luego para los aviones y podamos volar Supongo, o los helicópteros Marcamos Y vamos a ver Cómo vamos para allá Si vamos en el vehículo o vamos y está, 132 metros Supongo que sí. Vamos en el, en el G otra vez. Tengo por ahí un caballo, pero bueno. Vamos al caballo. ¿Qué os parece? A ver, tenemos aquí uno. ¡No! ¡Es una silla de montar! ¡Ah! ¡Para pedir un caballo! Recogida de caballo. También hay que. Este caballo en Yara y llevarlo a cualquier punto de recogida de caballo. ¿Vale? ¿Vale? Ni idea. Pues venga, cambiar capa ¿Qué es eso? ¡Ojo! Cremillo Blanquito, vale, vale Mateado Azulado Está chulo Este también me gusta, el crema moteado También, o el sea, no pinto El cedro este me gusta El moteado Pues venga El unicornio ¿Ha venido el caballo? No, no lo he Aquí Vale A ver si lo tenemos El que hemos elegido Hola horse No, me ha traído Uno normal al final Pues bueno Hola, horse. Un caballo por ahí también. Corriendo y alguien que va detrás de ellos. Ni idea. Vamos darnos la vuelta. Venga, ¿no? estamos a 90 metros, estamos cerquita. Quise está el caballo, tío. Si nos caemos, let's go. Hombre, ya te di a el caballo no. Ya, aquí no, lío. Vale, te este vale, esté es bueno. Juan ah. described you pretty well. Raísa. Acá no cuenta. Cuando el arma. My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. ¿Vale? Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. <risa> Perdón, I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. UX military. Isn't everybody? Okay. You show me where it is. First, you take this parachute. Para caída, digo fuerte español. Ojo ahí. Venga, tenemos el, el para acá. Herramienta. No sé dónde la tenemos, pero bueno. Munición al completo. Ahí el mapa turístico de Yara. Eh. Otra notita de esta. Ahí, pues estupendo. Supongo Me la habrá cogido No tenemos más nada, ¿no? acción al completo ¿Todo bien, no? Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Vámonos, guapo. Y hay un, co un caballo rojo ¿Será el nuestro? No sé no Sí, sé, algo más ahí, tío, se me queda ahí ¿Dónde? A ver el mapa Aquí, tío, tenemos una caja, ¿no? Caja de libertad Vamos a señalarla ¡Te espera. ¡Qué pesado! ¿Tengo aquí algo? Pues tengo que... ¡Oh, Dios! digo oh, fallido He perdido raíces Anda, que... ¿Por qué una caja? Que ahora no me va a dar nada bueno, bueno, bueno. No podemos... Ay. No podemos. Ah, mire, esto es lo de Stranger Things. Vale. Hola, Raiza. Nos podemos separar de ella, tío. A ver. Antes de que... A ver si ahora me deja. Quiero coger esta caída nada más. Esta caída. Ahí. Hombre. ¿Me iba a ir sin mi casco? Ahí está. Venga. Equipamos. Casquito de municiones. Está equipado ya, ¿no? Sí. ¿Eres un casco de, de baseball, a ver. Una mascarilla y todo Bueno Algo, algo, menos que nada Nos falta de la muñeca Ok Esto que lo tenemos por aquí Este no sé cómo va, eh, de verdad El fusil de francotirador 49 disparos por minuto No sé yo Sí, menudo táctico Fusil de francotirador, vale, lo tenemos Pero no sé yo y no podemos hacer nada, le podemos cambiar la, la apariencia, ¿vale? Camuflaje caribeño, muy guapo. Ok, no sé qué os parece. Pinturilla, pero está muy bien. Y esto, amuleto. Venga, va vale, la encamisada, para que no pase frío. Qué guay. Amuleto ahí para las armas, tío, increíble. Ok, gran precisión, largo alcance. Ok. Eso por ahí. Si supiera cómo dispararla sería estupendo. Y a ver si subimos, ¿no? El siguiente nivel nos queda muy poco. 50 puntos y subimos. Venga, subimos a nivel 2 por lo menos. Y allí... Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. espera. algo ahí también, tío. A ver. Hice aquí arriba. Míralo, míralo. A ver, ¿esto es coleccionable o algo raro, tío. Ya voy, ya voy. Raiza, no te enfades. Atención. Honrar al ídolo. A 50, eh. A los, los que necesitábamos, tío. Dame equipos nuevos disponibles a los traficantes de armas de Juan. Estupendo. Guerrillero. Derrocar al régimen. Derrocar al régimen por aumentar tu fuerza para ello. Completa operaciones. Captura objetivos militares. Y destruye y roba suministros militares y recursos. Bueno, los objetivos son fáciles y está muy bien, la verdad. ¿Este qué pasa, tío? Nada, ¿no? Vale, ¿lo tienen ahí... Ya voy, ya voy. Mira, pues estupendo. Aquí mismo me, me tiro. Vamos, vamos, ahora sí. Hemos limpiado ahí la zona. Conscript o volunteer? Conscript. Mi número se así que hice mi tiempo. ¿Tú? Voluntaria. Todo lo que quería un soldado. ¿Sabes? mi voluntaria. No, como nosotros. Vamos aquí con las de esta, ¿eh? Con la, las señales. la torre de a ver, la torre. ¿Qué quiere de nosotros? One, not to get his ass shot, so keep your Ojo, gun eh. holstered or he'll open fire. Two, a little. ¿Qué the problem? Okay, stay close. One, not to get his ass shot, so keep your gun holstered or he'll open fire. Vale, que llevemos a little bribe to these double agents will get us military intel. Right. No weapons. Peso's ready. Venga, hay que sobrarlo, ¿vale? Y ya le iba a atacar con el cocodrilo Venga, algunos soldados son agentes dobles de la FND y tienen información valiosa Enfunde el arma antes de acercarte a ellos Vale, en extractos de armas, en el L1, supone la gente doble de la FND con pesos y Las ubicaciones de los conditos de material de la FND aparecerán en tu mapa Venga Vale Ya hemos guardado el arma, no falta que la enfundemos A ver, ¿qué? Me se van a qué bola. Okay, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Appreciate it. Venga, Joel, un escondite, que ¿no? Everyone raises. I don't wanna do. I don't wanna be around for it. Vale, pírate. Pues Everyone's got their price estás fumando un cigarrillo. Eso no creas en su. Sí. Supongo que estará arriba. Vamos para arriba. Aquí arriba, a la cajita o algo. Venga. Algo más por aquí. Sí, parece. No. Nada de nada. Nada de nada. Bueno, vale. seguimos. Está salido para arriba. Que lo destruye todo. Vamos a ver. Tenemos un banco phone, de trabajo. Espera, espera. espera Visión. Right right o sea, la cámara del teléfono para hacer el reconocimiento de la ubicación y marcar soldados. Marcar soldado y revelará sus puntos débiles. O es sea, el banco de trabajo para construir e instalar diferentes tipos de munición para dos armas. Ok. Ok. El teléfono Para marcar a los soldados Aquí hay algo más Piececitas por aquí Aquí lo del banco de trabajo Ok No sé cuál podríamos Subir o algo El rifle este el francotirador no, no sé todavía ni utilizarlo faltan materiales Ah, no puedo a ver aquí sí, mira a ver mira de hierro y esta es la que tenemos actualmente no, no, no puedo hacer ninguna ahí, ahí, hay que liberar todo aquí, esta peña y la isla esta, pues tenemos aquí un montón de tareas no sé si nos dará tiempo, pero bueno estamos aquí dando un buen repaso esto no, no a ver dos modificaciones, una y la apariencia ostras, esta que chula está vale Perforante, esta va muy bien. Y eso, <ríe> a mí sí, me iba bien. Vale, tenemos la de blanco puesto Pero esa es la que teníamos antes, ¿no? Que vale, estándar. Aquí la podemos cambiar en cualquier momento. No, esta tiene mano, mano velocidad. Afecta el daño contra el objetivo blindados. Nada, nada. Cuando podamos, pues. ¿La pistola? ¿Podríamos la pistola o qué? A ver Me faltan materiales, me faltan materiales Y me faltan materiales, pues nada No podemos Vale, yo lo he intentado Hay materiales para intercambio Ok Ok Mira la cafetera como gancho vamos a sacar el El móvil Hacemos zoom ahí Munición perforante este ¿eh? Vale, vale Los que son eléctricos Pero eso les viene bien Vulnerable ante munición perforante Vale y Tenemos otro parece Y escondido ¿Alguno más? Okay. La entrada. Perforante, ¿eh? lo que nos interesa. Bueno. Veo tres, nada más. Otro por ahí. Cuatro. Este es el que En Castillo's Army, trigger Pues vamos a ver. Guardar, dice. Vale, sí. Colocar marcador. Vale, 128 metros. He marcado todos los que he podido. No sé si quedará alguno más. Ahí. Enseñaros venga algo. Vamos a el móvil, eh. Vanguardia. Hay que tener cuidado con esto. Bueno... No sé si hay más o no hay más. This fort is These soldiers have armor lo de la. Claro, no te en mitad del fuerte, normal. Vale. ¿Cuál es la perforante? Esta. A ver. Rafaga, ostras, como mola. O disparo único. Vamos a la rafaga, ¿eh? Luego la munición en el triángulo. Bala estándar. Y munición perforante también tiene. O, o cero de 120. 0 de 120. No, oh, ya tiene. Ya. Tiene munición perforante Pero este va Muy bien también ¿eh? Pasa que hay disparo único Pero Ojo con este ¿eh? un pepino Ahora lo mejor ahí muy bien bueno, pues Utilizamos el paracaídas Y a ver dónde vamos No sé ¿Dónde vamos a caer? Creo que por allí vamos a caer. Venga. Ahí vamos. No quiero llamar la atención, ¿vale? Ojo. No quiero caerme tampoco en lo alto de un... De un árbol. Ve. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el de la entrada o qué? Y hay algo rojo también. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ojo, gay, piñita de me. Pistola. Claro, y fus eh, le hicimos silenciador, yo creo, ¿no? este arma. Mm, allí hay un... Este, podríamos entrar por allí. Ok. Tiranme, ¿verdad? ¿vale? Creo que es misión de infiltramiento, ¿vale? Y algo también Molo enemigo Vale A ver cómo lo hacemos, no tengo ni idea, ¿eh? pasa? ¿Sube o okay, qué, tío? Me voy a caer me caí, que me caí. Madre mía, chavales, corre, que no nos vean. Vamos a acabar con esto, hombre, salte. As everyone got their libertad playing cards. La primera muerte silenciosa Vale Aquí a lo tencho Mira estos tíos No tienen nada, no me dan nada Vengo aquí para nada Ahí hay algo Pero no sé cómo llegar allí van a descubrir misión bastante difícil No sé cómo hacerlo Ahora mismo podemos ir por allí Es que no sé Venga Ven. A ver aquí Espero que no encontrarme con nadie arriba. Y el cocodrilo, el cocodrilo se ha quedado por ahí arriba. Ya podría haber venido también. A ayudarme. Estoy empobrecido. Aquí, roba el uranio. Empobrecido. joder Que no viene, tío. Ándate. <ríe> Ojo, eh. Hay alguna caja o algo Es que no sé Parece que no hay nada Aquí, aquí Bloqueado Muy mal ¿Qué está bloqueado esto? La armería Por algún lado podremos entrar Supongo Por aquí, por aquí toca es, tío? Y no llega a 49 países se me come aquí la cabeza Con la... Tom. A ver, por aquí. No. Ahí por algún sitio por arriba o algo. Eh. Tengo gancho. Vale. A ver si A la manera de... Entrar ahí abajo. Aquí sí. Una piezacilla. ¿Podrílo está ahí abajo o qué pasa? No, está arriba. Hasta que no le abra, no, no viene. Pues nada. A ver cómo le echamos ahí. Muy mal, eh. Necesitamos las llave o algo Supongo Por aquí no me deja Vamos a ver Vale, están ya por ahí Así cogito Teletransportado. Por allí va. ¡Taca! <ríe> ¿Eh? ¿Y algo por aquí? Sí, me coge Bien. Muy agachado, no. Aquí nada. Sí, cuidado. Veo que ahí tenemos uno, ¿eh? ¡Oh, Dios! que te vean o destruyela sin hacer ruido. ¿Y dónde está la cámara? Ojo, eh. ¿Qué viene, tío. Nada más. Good night. A dormir. El Creo que son cámaras, eh. Creo que es aquella. Vamos a destruirla. Bien, tío, este arma va bien. Shit, a cámara. Tío, no lo doy. Ahora... Hay más, ¿eh? Con cuidado, ahora me fío que como... Oye, Una alarma. Una alarma ahí, como... La desactivo, ¿qué, tío? Ya no hay Venga Uff Venga, hemos desactivado la alarma Perfecto Bajámoslo al Todo lo posible Que haya por aquí, que no sé si habrá algo más pues ya está, hay 11 metros Dice que está esto, vamos a ver Aquí Una nota Esta es a la almería Bueno, el de la llave, claro que Eso ya lo sabíamos, ¿vale? Pues nada Vamos a por ello Que son poco de cobarde Okay. Están por ahí arriba Vamos ¿eh? que no nos vean Venga Cuidado con las cámaras y tal Y con las luces Que nos pueden fastidiar El otro está por allí A ver si liquido este primero Perfecto ya, Tío, qué buena es este arma, tío, también Venga, a ver si puedo con ese Ha dos disparos y ha caído Venga Cuidado, cogemos la llave aquí. Vale. vale No sé si acabar con aquello De aquí no le doy Ahora sí Vale Otro menos y no sé si ya cargármelos todos Ya que estamos No son muchos Este me no, parece que va muy bien Y la verdad Toma, va Ahí Vale, listo Ahí, cogemos cositas Munición del de asalto y vamos para abajo otra vez, ¿no? El cocodrilo no sé... Dale. ¿Dónde está? Eh. Vamos por aquí, ve. Pues estupendo. Pólvora, ahora viene muy bien. Y tenemos el uranio. Supongo que habrá que huir ahora, o yo que sé. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos nada. Pues venga, a ver ahora, ¿hay alguien más por aquí? Y las cositas esas blancas, tío, tengo que ir por allá, a ver, el ni viene ni nada, a ver si ahora que tenemos la llave, a ver, envío y recepción, ¿qué ha sido por donde hemos subido o qué? la pinta sí a ver, que no sé dónde están esas cajillas aquí tenemos una, contrabando y alano y luego podríamos ir a por esa aquí el banco de trabajo de antes Mira, esta quiero cogerla, ¿vale? contrabando y alano, a ver dónde está me lo indica y arriba, está arriba Pues tenemos que ir arriba A ver ¿Está por aquí o qué pasa? Suena, ¿eh? Algo Hola, Foxy Anda por aquí, digo yo. Creo que es esta. No, son pesos de No Está por aquí, por aquí. Venga. Vale, como lo hemos cargado todo, pues podemos investigar esto. Esto ve. Esto brilla, tío. La hasta de aerosol. Ni idea. Otra nota. Vale. Um, han puesto en busca y captura al a cabo Raisa Martínez. Recibirá un permiso de un mes y una medalla. Ok. Y yo estamos lo harto de la pieza y no, no la veo. A ver. ¿Qué está sonando, tío? Pues bueno, digo algo, ¿eh? Como un coleccionable o algo. No sé, hemos salido. Peso, pues vale. Pero no cojo la, la cajita. No sé por dónde andará. No, este no es de miedo. No, no, este no. Este es de disparo de revolucionario. De acción, un juego de acción. Aventura, crafteo, aquí hay de todo. Vale, más peso estaría saber dónde está la caja esa, la arma o lo que sea eso. Puede ser este: medicina. No, medicina sí, 10. Muy bien. Pero el que quiero no lo veo, eh. Bueno, yo voy luteando Esto no es nada. ¡Ojo! Hay aquí uno de los está descansando aquí en la enfermería o algo no sé se... no se levanta tampoco no mira una notita no no no tiene nada esto que, que ver con miedo eh nada nada eh, otra notita vale supongo pero la caja no la veo ni queriendo <risa> A ver, la señal otra vez o qué. Yo aquí. Contrabando de alano. Ahora, ahora veo, ¿eh? La caja. Tenemos este el cocodrilo. Pues yo el cocodrilo no quiero. Yo quiero las cajitas. A ver. A ver, debería estar por aquí o algo, ¿o ¿no? Qué raro nah, por Aquí no nos deja Pues no tengo ni idea, chavales Dónde puede estar El loot Es que que me marcaba antes aquí También, la verdad Mira, me caigo Estamos en lo alto y no No no me lo da Pero Por ahí abajo, tío o oh, que me puedo agarrar por aquí la... Por las plantas. A ver si va a andar por aquí el luz. O Esto será para entrar aquí. Pero es que no lo veo, ¿eh? Es que estamos aquí en el... En el desierto. A no sé que esté detrás de los muros. Esto es para entrar aquí de primera. Un caminito que hay aquí subterráneo. Vale. Para ir entrando por aquí. Aquí no hay nada. Qué raro, tío. No poder bueno, para arriba. Pero es que suena aquí y juraría que está aquí, pero... Ni está aquí debajo. Que estamos en lo alto. No, tengo ni idea, chaval Si hay que quita la bandera O qué Mira el cocodrilo A ver Esto sirve para algo el usar o el mortero Apuntamos Pss, Mueve bien Vale ¡Ostras, qué guapo! Bueno, pues está bien, ¿no? Tan, tan lejos llega, a 200 y pico metros llega el mortero No está mal Sale chiquita. Vale No hacemos nada Venga, lo voy a intentar por última vez, Y si pues no, pues nos vamos ya de aquí del, del. campamento este. ¿Qué juraría? Buah, oh, esto es lo que le han liado. Abajo, no encontramos abajo. Unas cajas que no podíamos coger y tal. Vamos, va, si llego. Aquí. Bloqueado, pero ¿por qué está bloqueado, tío? ¿No tengo la llave o qué? Maldición. Si alguien sabe cómo abrir esta... Esta habitación No tengo ni idea, chavales Mi gozo en un pozo no Hay manera, tiene que ser algún bloqueo Que tiene que haber por ahí Que no sabemos desbloquear, ¿vale? Envío y recepción, muy bien, pero No puedo yo ahí Hacer nada Pues no Vale, con el triángulo también cambiamos de arma Ok No, no puede. Ok, un saludo Tío, me da coraje no poder entrar A ver, ¿qué le vamos a hacer? A la huella no me vi Qué mala suerte, tío no poder entrar ahí No entiendo por qué No hay ningún Aparato eléctrico que funcione ahí de alguna manera Ah, los cables para Aquí ah, Aquí hay un contador y todo pero no, no hacemos nada no nada. Y no puedo acceder ahí a las cajitas. Qué mala suerte, chaval. Pues nada. No ha podido ser. No sé por qué. Debería de haber algún interruptor o algo. No tengo ni idea. Lo de y recepción, no es ahí pero... Bueno. Me sigue marcando en la zona roja. Se la alarma, esto lo cogimos. Pero ya está. No, no... No nos da la posibilidad de abrir esa puerta de abajo ni, ni nada y la llave de... Del colega ha sido supuestamente para abrir esto Pero La otra no sé cómo abrirla, ¿eh? Sala de mando A ver, aquí no hemos estado Cochatarra. ¡Ojo! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca! Vale, que nos queda aquí una, ¿eh? ¿A mi amigo! ¡Cómetela! ¡El cuello! <ríe> bien, bien. Te volvimos de restil, desafío actualizado, 5 de 10. Muy bien. Muy bien, chiquito. ¡Good boy! <ríe> Qué bueno. Vale, a ver si podemos hacer algo por aquí para abrirla. la... Puerta esa Un acuerdo Vale Historia del lore Nota de canadiense Esta sí me la ha da, dado, la otra no sé por qué no Munición del fusil de asalto Vale Aquí se busca La Clara García Mira, ahí está la caja esa, tío También A ver, a ver a ver Con leche le Está la caja, tío Allí, es donde antes Me lo sigue marcando donde siempre Se le demanda, Pero no hemos hecho nada No hemos podido abrir Ninguna compuerta ni nada A ver Si me dejar aquí Manejar el ordenador o algo tienen los datos de alguien No sé a quién está monitorizando o qué Bueno Yo no veo más nada aquí, chavales Es una pena Y nos podemos escapar también No sé un rollo, no puedes coger las cajas, pero bueno. Ese se lo ha he hecho de día. <ríe> Sala de prensa. Apagamos. de Castillo, la reina del jazz del jazz nada, tío, pero la de esa no. Él seguramente podremos escapar por aquí y todo no lo sé o no debería no sé no hay más nada Congelador. Ya me he hartado ya de la base, eh, chavales, os lo digo. A Aquí tenemos aquí. Si sí me come los cocodrilos. No voy a llegar con el paracaídas, yo me quiero tirar, pero es que no voy a llegar. Venga, vámonos. Piñazo. <ríe> Qué malo con el paracaída. Viene el chiquito o no. Cuidado, no, eh. Vienen barquitas y todo. Muy bien, vale Y un caballo, que te tenemos por aquí <ríe> Que sí, ¿no? Claro okay. Ya os digo, no hemos dejado por aquí varias cositas ¿no? La caja de libertad esta, esta no la hemos podido coger Esta no me quiero ir sin Sin ir a por ella Mira, escondite de material de la FND Todo esto no puede venir muy bien, ya que estamos por aquí Vale, la recogida de caballos Más escondite Contrabando, que el Contrabando todavía, pues no podemos No sé, algún tipo de, de llave O algo que necesitamos, no lo sé a ver si podemos ir hasta la caja. 250 metros. A ver, caballo. Vamos, caballito. ¡Qué caballo! Bueno, que no se le gasta la tabinas <ríe> Y... ¡Su! Caballo A ver, a ver, aquí lo... No. Ahora más loco. ¿Está por aquí? No. A ver, abajo. ¿Qué está, tío. Algo que me pierda. Aquí. Vale. Brazalete de municiones Bien, bien, chavales Tenemos brazalete Casi me ahogo, pero bueno Y allí Subo aquí Ahí Y el metabolismo también de estil Que nos viene muy bien Tengo el banco de trabajo, pero bueno, me da igual Tenemos que ir para allá, ¿vale? A ver Otra caja, tío para de darnos caja ahora. Y ¿Cómo llegamos hasta aquí y por aquí? No lo sé. Vale. El arsenal. Ven, nos cambiamos aquí la pulserita. Ojo, eh, no hemos soltado este, los guantes de gorro. Tiene que estar por algún lado. Pero bueno. Venga, eh, pues equipado todo el set. Con más munición para el arma de una mano. Venga, eh, pues estupendo. Genial, Foxy. Bienvenido de nuevo. Y aquí todo lo que vamos comiendo No está del canadiense Vale eh, Pues estupendo Toma ¡Eh! Lo siento Carne de mangosta Otra mangostilla también ¡Eh! Lo mismo se la comió mi papá de atacado Vamos ¿cómo llegamos a aquella? No lo sé ¿Cómo vamos a poder? No tengo ni idea Está lloviendo, parece, ¿eh? ¿Por qué podemos subir? Ojo con la hiedra esta Venga Ahí. ¿Esto qué? ¿Bueno o malo? Parece bueno. No está en rojo. ¡Hola, amigo! Está aquí en el puesto fronterizo. Ya sí, me he cargado el. ¡Ojo, el de este! Vale, hemos recogido ahí la carne. Esa está dañada. Bueno, a ver. No pasa nada si sí, han sido. Un par de. Allí hay movida, Bueno, se la averigüen a ellos Vale, recargamos Parece que se calienta, ¿eh? El silenciador Vale, aquí para pedir el caballo Yo quiero la caja La munición y todo lo que me podáis Ven, está Medicina Vale Y este de aquí Fusil de asalto para la munición Y aquí Cajita de la libertad Venga, pues más masilla, ¿vale? Para ir para el banco de trabajo Que puede estar muy bien Aquí Más metal Perfecto Yo creo que muy bien, ¿eh? Vamos aquí descubriendo la isla eh, Podríamos llegar hasta aquí incluso eh, No sé <ríe> Puede estar bien Vale tenemos que volver aquí. Al campamento de Clara, pero. Mientras, pues podríamos ir abriendo por aquí la, la isla, no sé. Y vamos por aquí, cogemos esto, nos venimos por aquí abajo, intentamos destruir las torretas, en fin. A ver lo que podemos hacer, ¿vale? Los Bathrooms, claro. Para jugar a juegos de estos retro, ¿no? De la Super Nintendo y tal. Supongo que a lo que te refieres Pues ya tenemos misión, ¿vale? El próximo día pues iremos aquí, si, si es que podemos ¿Vale? Yo creo que ha quedado muy bien El vídeo de hoy Muy completito Y lo dicho, mira, hay otra cajita No sé cómo iremos para allá A ver, me estoy... Odio, odio. Por aquí, ¿no? Vale, vale No sé ni cómo graba esto ni nada Pero bueno Creo que graba automático Pues aquí estaría, ¿vale? El lo viene por ahí abajo Claro Muy bien Yo digo más animalillo Animalillo también habría que marcarlo Se oyen cerdito y tal Ataca Allí. Ataca al, al jabalí Mira cómo corre el jabalí Mira cómo corre Cómo mola tenemos una mascotilla de esta No, ni idea Lo malo como lo mate Vamos a tener aquí en busca del, del jabalí Madre mía cómo corre el jabalí Chavales y el cocodrilo detrás de. Él. Madre mía. Mira <ríe> no qué loco! ¿Eso qué ha sido? no? Hola, amigo. Ahí está, guerrillero. Bueno, viva la revolución. Viene ya nuestro cocodrilo. Están llamando. Sí, amiga. quiero saber Ok Vale, esto podemos haberlo hecho en... Me imagino en vehículo o en caballo Pero bueno, no pasa nada Vale, allí la caja Y ese va a ser nuestro próximo objetivo Iremos ahí al barquito, allí, por allí A ver qué encontramos, ¿vale? Ahí está nuestro amigo Ok y aquí con estas maravillosas vistas de aquí de la isla, nos vamos a despedir por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, apoyar al canal con vuestro like, comentar Y si se buguea pues lo seguiremos subiendo si os parece bien, chavales. Aquí. Ahí al barquito, ¡ay que me caigo! <ríe> Ahí al barquito tendremos que ir, ¿vale? Bastante grande la isla. Yo creo que la otra cogía lancha y de todo. De momento solo hemos cogido un un caballo y, y un jeep que iba muy lento, pero bueno. G tenemos que bajar. Por aquí y bajaremos. Vale, por aquí, por el caminito. Pues lo dicho, espero que os haya gustado a todos. mucho, Peñita. Chao, chao. Un saludo de bandolero Darle like, suscribirse.